...desde Murcia... ...ducentésimo, septuagésimo... Sept, ...cuarto... ...ducentésimo, septuagésimo... ...cuarto día consecutivo de protestas... ...porque están partiendo la ciudad... ...esto que está viendo ahí... ...ese mamotreto metálico... ...esa monstruosidad metálica... ...es la pasarela... ...que sería la única forma de pasar... ...al otro lado del muro... ...que está partiendo la ciudad... ...y la gente se lleva concentrando... ...ya con hoy, o mañana... ...nueve meses seguidos... Esto comenzó el 12 de septiembre a ser diario y hace seis años que es semanal, todos los martes. Hoy contamos con Gabri Guilla y su grupo Al Relente. esa senda, a ver qué luz encontramos, esa luz que está en la tierra y que el hombre apagamos. por verte que no sé yo. triste un rato. Y en aquel jardín en el trago, ¿Qué otro qué? hombre confía sin compasión se han llevado la rosa que yo quería y luego la han despreciado. esta noche con vosotros la verdad que estaba nervioso porque he compartido con vosotros muchas noches aquí y en mi barrio mi gente y cuando uno toca a su gente se pone más nervioso de lo normal bueno yo quisiera daros lo, lo que llevo aquí dentro ¿no? esta noche yo creo que esto ya se está acabando y tengo esa sensación de que se está acabando y que no van a poner el muro no van a cerrar el paso a nivel y que seguiremos viéndonos, seguro que sí, pero ya por los bares. Por la calle. Bueno, voy a presentaros a los miembros del grupo Arreente. Esta noche vamos a bailar. Grande Gabriquilla y su grupo al relente. Aquí en la vía, 274 días seguidos de lucha contra el muro que está partiendo la ciudad. Puede no parecerlo, pero esto es una protesta. Esto es indignación a modo de arte. Esto es la revuelta de la huerta. Bueno, vamos a bajar un poquito. Ahí. Nueve meses seguidos. Nueve meses vamos a dejar seguidos. Vamos ...comparte, porque Murcia no se parte... ...azul, viviese en el mar... qué profundo y sin domar... ...y acaricia una y tú no lo pienses más, o te marchaste una vez o no vuelvas nunca más atrás. Se va a llevar por Uh... Gabriquilla y al relente eh, el día ducentésimo, no, septagésimo, no, cuarto que se llama el marquero eh. Que se la voy a dedicar a mi madre, a mi padre y a mi hermano que están desde arriba viéndome. Que ve, España Estamos con Gabri Guilla Y su grupo Al Relente Saludos Sergio, Igma, Nuria Venga, seguimos con Al Relente al sol la pestaña Y el mundo florece y la Gabri Guilla al relente, podéis seguir a Gabri Guilla en su canal de YouTube, en Twitter, Gabriel Guilla y el grupo también al relente. Estamos en Murcia, 274 días seguidos de protesta, 274 días seguidos de protesta en Murcia, contra el muro que está partiendo la ciudad, comparte que a Murcia no se parte, seguimos. Buen meta haciendo él, ay tran tran tran tran, mira si yo te camelo, te camelo de verdad. Y esta noche no me acuerdo que vengo de volante. No me acuerdo que vengo de los rachera, de goleta, de goleta. de goles, de goles, de goles, no vengo de de la, de ali de ali de ali ali, oh. ali, ali, oh. ali, ali, ali. Ali, ali, ali, se la llevo, ali, ali. digo que tú quieras pero que mira que tú quieras pero que mira que te digo que tú quieras pero que... ...cuánto arte aquí en Las Vías... ...274 días... ...se sí, incorpora ahora otro componente de Grupo relente, ...el bajista... de medio celebración. Yo con el hecho de que el fiscal ya haya ido por Benavés me doy como por celebrarlo. Estamos en directo en YouTube, en Periscope y en Facebook. Saludo a Lola Sánchez, Vicenbo, Juliana González, Laura, Loli González. Seguimos. perdida muerte mamita que me vuelvo loco hey. Pero ...policía como se está... ...cambiando de turno... ...atento y expectante... ...justificando su presencia... ...por el escándalo que tenemos... ...por si nos portamos más. ...buenas noches, soy José Luis... ...para que descanse este Cecilio... ...le he cogido un poco el instrumental... ...un saludo a todos los que nos seguís... ...y gracias por hacerlo... ...este es mi gareto... ...un saludo... ...muchas gracias... ...por saludarme... A todos vosotros y a ustedes, gracias. que pone Cecilio Cea y entonces sale en directo. ¿Cecilio? Explícale cómo se Estos son el futuro aquí presente preguntando que cómo se pueden conectar en directo a la emisión de Cecilio. Así de gusto. Otro abrazo desde Costa Rica. Muchas gracias. Me ha saludado un chaval de Costa Rica. Me ha saludado un chaval de Costa Rica. voy a dar una vuelta entre la gente para ver el ambiente de las murcianicas son guapísimas aquí tenemos a Pablo este, este es Pablo maestra escuela aquí tenemos a Azen. Vamos a uno de los protagonistas de la noche, Antonio, 20 meses, un bailao. ¿Qué arte tiene Antonio? Bien, amigos, amigos, los bailatingos que para mí y para todos son una de las fundamentales en esto. Yo no sé porque estoy dentro de... Bueno, voy cuando puedo, cuando. pero es verdad que esa gente, ustedes no lo ven desde la parte de que llenen tocan, pero todos los días que todos hemos tenido un bajón, cuando nos estaban colocando esta monstruosidad aquí en delante, hemos tenido días que no teníamos ganas de venir aquí, teníamos ganas de vernos en la calle o en nuestra casa, en nuestro sofá. Pero esto, esta gente, estos es músicos han venido aquí sin ganas ninguna, a tocar todas las noches para que siguiéramos en este movimiento. Y ese movimiento está aquí. Yo creo que gracias a ellos. Así que no cabe homenaje para ellos. Simplemente una, una pequeña cancioncita que yo lo quiero dedicar a ellos. No, estamos lobos, ¿no? no diga eso que a ver si puede morir mañana. Ella me tiene bloqueado. Que mira que alucine, que alucine, tengo que voy que Corriendo que vida que, que alucine, que tengo, que voy, que voy Corriendo que vida que alucine, que alucine, tengo, que voy, que voy Corriendo que vida que alucine, que tengo, que voy, que voy Corriendo que vida que alucine, que tengo, que voy Me voy, te voy Corriendo, te voy corriendo Te voy, te voy Corriendo, te voy saboreando saboreando saboreando, saboreando. Aquí tengo a Miguel, Miguel. Puede, puede hablar lo que quieras que te estén leyendo desde Costa Rica. Lo que tú quieras. Tú vas a Costa Rica? Pues. Que, que, que está muy bien que los ciudadanos reivindiquen cualquier. Que está muy bien que los ciudadanos reivindiquen cualquier motivación social para, para bien, para todo y con un objetivo común. Así que hay que apoyar los objetivos comunes. Muchas gracias, Miguel. ...cuídate, nos vemos... ...hasta luego... ...aquí tenemos... ...murciana y murciano... ...metidos en su papel de reivindicar con gracia y salero las cosas injustas, precarias, infames, que los políticos y los empresarios quieren colocarnos. Aquí tenemos una bengala de algún espontáneo. A ver, voy para allá, voy para allá a poner... Un poco de este caso. Esta es fiesta a tope. Lo único que os falta es poder oler a pólvora, a la pólvora que está echando esto. A ver si puedo coger un ángulo que se vea la gente. Así luchamos nosotros reivindicando lo que queremos, que no hagan los empresarios mal hechos. Perfectamente se puede quedar en Beniel el AVE y el corredor mediterráneo que lo hagan desviándolo por el extrarradio de Murcia y no por el centro de Murcia, como quieren hacer. Esta es la violencia que tenemos aquí, la misma que hace tres meses, cuatro meses, cinco meses. Para Bernabé, claro. Buenas sí. noches. Exactamente, violencia a nivel Gandhi. Y con ritmo, con humor, con entusiasmo con mucha fe en lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Que decís que venís, no decirlo, hacerlo. Muchas gracias. Bueno, se va a Aquí mi Aunque animéis un montón por los mensajes no me que mandéis. Me eh. Siempre El os lo agradezco. es uno de los mejores compositores que tiene Murcia. Es un cantautor, aparte de músico, porque lo toca todo. Con todos ustedes, Antonio Ray. Vamos a poner la cámara para que lo vea Antonio mientras está cantando y así podrá ver vuestros comentarios y todos los corazones que estáis enviando directamente en Periscope, en este caso, en vale, Facebook que me Compartir, ahí. ¿vale? Antonio, ¿Vale? lo quiero dedicar a toda la gente que hay aquí esta noche. ¿Se lo digo yo? para ti? semilla del cielo azul, volví jugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán ya abismos, el sitio de mi recreo. Que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo y con gracia la ves bailar Y con ella el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco nada cuesta ser uno más de sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Tan aliento a mi locura Hay fuego y hay nieve y deseo Aquí donde me recreo Donde me recreo, y donde me recreo, muchísimas gracias, de verdad, Antonio Ray. vendrán los politólogos, los sociólogos y justificarán cómo se puede mantener una lucha ciudadana durante más de siete meses se puede mantener así con la colaboración generosa de grupos como los que esta noche tenemos gracias, gracias Relente gracias a vosotros por avanzar. Ole. Bueno, hoy tenemos dos cumpleaños aquí Uno de Joaquín Y otro de Rumen Dos grandes de esta lucha Vamos a cantarle cumpleaños feliz aquí entre todos Que nosotros somos Ahora de un, dos, tres Cumpleaños Oh, Rume. ¡Feliz cumpleaños, Rume! Y nos falta Joaquín Zaragoza que ya ha marchado. ¡Dónde está Bernabé? ¡Ven al cumpleaños de Rume, Bernabé! ¡Rume, tío! ¡Que el Rume te invita a un bote, hombre! ¡Que te falles! Pues aquí tenemos cumpleaños de Rume. Uno de. ...los luchadores de esta revuelta de la huerta... ...aquí los cumpleaños los celebramos en familia... ...ya se nos ha marchado Joaquín Zaragoza... ...se ha perdido la celebración aquí en los días... ...se la guardamos para mañana... ...se la guardamos para mañana... ...feliz cumpleaños también a Joaquín... ...bueno... ...de todo esto... ...de todo lo malo se saca algo bueno ¿verdad?... ...yo siempre he dicho que debes de las vías, lo que vamos a sacar es esta hermandad que hemos hecho entre todos, todos los que nos vemos aquí y comemos pipa juntos. Y, y de pasar a ser desconocidos hemos conseguido ser casi hermanos, casi hermanas La maldad une mucho, la maldad llena de los mismos. con dos añitos que quita el sueño un pucherito lleno de familia que alimenta el alma un ladrillo en la azotea sin excusa me acompaña tengo un cuadro pintadito en la pared que mi miedo lo espanta tengo un amor, tengo un amor, que por mi peso se dejó su corazón. Tengo otro amor, tengo otro amor, que peina gana y se apellida igual que yo. Tengo un sueño, que ni un pirata ni un gobierno va a vencerlo. Tengo un amigo que me acompaña al infierno, y tengo un beso de madrugada que me llega al alma. Mi compañerita sin ti todo me falta, un vino, una puerta de sol, un fandango de camarón, que yo no soy pobre porque no tenga dinero, no tiene que ver, soy afortunado. Porque los mejores tesoros que tengo no lo he comprado, bueno. Vamos a hacer un poco de rumbita para despedirnos. Y luego haré dos canciones que hice para las vías. Murcia no se parte y yo voy contigo. ¡Aplausos! Señoras y señores, para todos ustedes, para todos estos catalanes, Hablan de un lugar que se forja con verdades, de su lucha y del color que se evite por su calle. Nunca hablaron de parar, de eso ya no habla nadie. Cuando habla la razón, no hacen falta más detalles. Sonará la música cada noche de estandarte, soñaremos un lugar y brindaremos cuando pase. El destino tiene un nombre, Murcia no se rendirá, soñaremos horizontes, volveremos a empezar dime. Que andabas por aquí, cargado. de la brisa del que no piensa en su tierra no he curado estas heridas ni siquiera las aprecia porque el hombre que gobierna es bueno por naturaleza solo que con el dinero ha perdido la cabeza a esos valientes quiero yo decir no paréis esto nunca habéis llenado de color donde solo había sombra Dime dónde estuviste Hace cien noches Sé que andabas por ahí Ya la última, la canción...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 ...bien, pues aquí estamos en Murcia... Plaza de Desoterramiento, ...274 noches seguidas... ...con Gabri Guilla, su grupo Arrelente... Y, ...y sí, preguntabais si la canción de Gabri Guilla... ...está en Youtube... ...tiene un canal... ...Gabri Guilla... ...puedes buscarlo... ...te puedes suscribir... ...tiene... ...si recuerdo bien... ...tres canciones en el canal de Youtube... ...Contigo... ...Murcia no se parte... ...y una última... ...que publicó hace pocos días... ...bueno, imaginaos esto, es impresionante... ...esta revuelta de la huerta... ...esto, quien se lo esté perdiendo... ...no se lo va a perdonar en la vida... ...la gente de Murcia que se lo esté perdiendo... ...no se lo va a perdonar, tendrán que inventarse excusas... ...no, pues no me enteré de aquello, no sabía cómo era... ...o, o directamente decir, sí, sí, yo fui... ...y luego pues no, no vinieron... ...esto es historia viva de eh, todo un pueblo esto además nos hace mejores personas esto va a quedar grabado hasta luego así que a ver yo sí tengo baile para todo lo que pasa es que tengo que tengo que bailar al tiempo que mantener la estabilidad dentro de lo que se puede en la, en la cámara lo tengo un poco complicado saludo Gustavo mi hermano está de vacaciones el tío. Ay, qué bien. Eh, Gustavo, vamos a ver. Saluda a toda la gente de Periscope porque tú estás aquí una semana y vienes, ¿desde dónde vienes? Desde Pontevedra. Parece que sí, porque por el acento de aquí de, bar, de barrio, de barrio Carmen de aquí No, no es. soy, de aquí no soy, eso es seguro. ¿Cómo conociste estas protestas en Murcia? Bueno, yo las conocí a través de una buena amiga que me tiene informado a través de las redes sociales y bueno, veo que esto es un sin Dios, o sea, no puede ser lo que están haciendo aquí. Y allí de donde yo soy se vivió, pero bueno, lo hicieron bien, no lo que quieren hacer aquí. Y me parece una injusticia totalmente que partan una ciudad, un barrio en dos, así de claro. ¿Y la reacción de la, de la gente antes de injusticia, qué te parece? Me parece estupendo, estupendo. Tendría que haber en toda España y en todos los barrios donde ocurre algo así, tendría que haber gente como esta. Que luche por su barrio, por su ciudad y porque no se cometa semejante atropello. Así, claro. ¿Qué se siente cuando te encuentras en esta plaza del soterramiento cada noche? Tú que vienes desde Ponferrada. Pues un sentimiento de unidad, de un pueblo unido y que está luchando por algo que consigue de injusto y que ojalá se consiga. Tardo o temprano se va a conseguir. Yo creo que sí. ¿Animas a la gente de fuera de Murcia a pasarse por aquí, aunque sea una sola noche? Por supuesto. Y si no se puede desplazar, pues que, que apoyen desde donde estén, da igual el lugar, y que apoyen una causa que yo considero justa de toda esta gente. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Nada, a ti, Venga, pues aquí continuará unos días más, Gustavo. Y... bueno... Dime. Esto está grabado donde lo podemos ver. No, tío? Antonio, esto está en directo, en Facebook, en YouTube, en Periscope, y luego mañana quedará también publicado con mejor calidad en Facebook y en, y en YouTube. Te dejo una tarjeta. Sí, claro, yo lo quiero si ver. Si lo veo, si lo veo, la tarjeta también. Si no, le lo... digo a Gabriel. Que... El... Esto yo mañana lo en YouTube y lo puedo ver, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Vamos a ver. Aquí. <ríe> Felicitando a Rume, Antonio. Compositor, Luciano, mira, ahí hermano, ahí tiene un saludo ahí A ver. buenas noches, vaya Está aquí fina, ¿eh? Fina, fina, buenas noches. Vaya fin de semana que hemos pasado Ahí en Bilbao Qué gran gente, qué gran... País Vasco, es que es País Vasco o sea. Juanjo, cabrón, os quiero Nuria, también te quiero Un montón Esta noche me han hecho aquí una cerrona, estos cabrones Lanzándome el cumpleaños feliz Nada, quería saludar a toda esta gente del País Vasco el escudo, eh, se va va, <risa> seguro escudago ha encantado, ha un flipe, el fin de semana ha sido casi la hostia. Me traigo buenos recuerdos y aquí van pillar de sorpresa, a, bueno, el cumpleaños, que no iba a hacer nada y sabéis que no me gusta. ¿Cuánto cumple, te dice Carmen, de aquí de, de, del barrio, te está preguntando? Carmen. ¿Cuánto cumple? Mucho, mucho. <risa> Uno más que.. Uno más que el año pasado. Tía. Uno más que el año pasado. Bueno, pues toda gente del País Vasco que lucha ahí por los derechos. Espero no.. Dicen que a veces se contagian las cosas, ¿no? Las luchas y todo eso. Esperemos que se contagie también aquí en Murcia. Que se vaya a la mierda este.. Se puede decir todo ¿no? Estamos en hora de.. Bueno. <risa> Que eso, que a la mierda estos gobiernos fascistas, que no pueden seguir así, haciendo lo que les sale de las narices. Que tenemos que luchar todos, que de la lucha está en las calles. Ni redes sociales ni, ni hostias, en las calles. Que tenemos que unirnos y ser fuertes. Contra este gobierno de fascistas y terminar ya con el régimen. Que os quiero todos los que habéis este fin de semana. Y que besos y abrazos para todos. Que me... Oye, por... ¿Por qué no todos los telespectadores le cantan el cumpleaños feliz a Rume? Por lo menos no lo vamos a escuchar, pero mañana cuando veamos la retransmisión, o ahora cuando llegue a casa que me la pongo, pues lo leeremos todo o lo que sea. No podemos escucharlo a ellos, claro. ¡Goyo, Goyo! Goyo, eres muy grande, te conocí o no te conocía y eres una persona fantástica, tío. Ánimo y a luchar, tío. Arriba los activadores, país vasco. Gracias, buenas noches. Me voy. <ríe> que me llame bueno, Rume, que ha pasado el fin de semana allí en el País Vasco, que, que también había una serie de reivindicaciones. Ha, comparti ha compartido momentos bonitos y agradables con otra gente, con, con otras luchas, y que viene contagiado de esa fuerza, de, de ese ánimo. Zorinak Zuri. ¿Zorinac Zuri. Eso es cumpleaños es feliz. Sí, ...en Euskera... ...pues... A, ...hemos acabado este... ...ducentésimo, septuagésimo cuarto... ...día consecutivo de protestas... ...con, con el grupo... ...hoy ha habido con, conciertos en las vías ...ha estado al relente... ...estamos... ...bueno, la presencia policial... ...a diferencia de cuando gobernaba... ...bueno, cuando gobernaba, cuando estaba en la delegación del gobierno... ...Paco Bernabé, Francisco Bernabé, pues la, la presencia es bastante menor... ...si bien es más una puesta en escena, la, la policía pues se sitúa en los laterales... ...a esta hora ya evidentemente es menor porque ya han abierto al tráfico rodado... ...pero aún así no es aquella escenografía de por mis cuyos ...os envío a toda la policía y... Y os demuestro mi poder, ¿no? que era, un, que era bueno, lo que sentía la gente cuando veía en estas vías cuatro furgones de policía, unos dos a cada lado y luego furgones también tanto a un lateral como en el otro. Eso de momento, pese a que todavía no ha tomado posesión en su cargo el nuevo delegado del Gobierno, digo con esa, en este caso del Partido Socialista, pero sí que ya las medidas se notan que... ...no son como hace una semana... ...ni mucho menos como los meses anteriores... ...en los que se multaba hasta por comer pipas, ¿no?... ...bueno, eso está puesto en la multa, ¿eh? ...está puesto en la multa... el Canicero, lo lleva a él... ...prácticamente siempre consigo... ...para que si alguien duda... ...alguien eh, no se lo cree... ...pues le saca la hoja y... ...le muestra cómo la multa pone que... ...la sanción pone que... ...comía pipas... ...y lanzaba las cáscaras de forma desafiante... ...mil euros, creo recordar, ¿eh? ...ya lleva... ...después de la, entre, antes de la ley Mordaza y después... ...pero sobre todo las la cuantías aumentaron muchísimo... ...después de la ley Mordaza, más de 6.000 euros en sanciones... ...en multas, todo por protestar pacíficamente... ...esto no tiene aviso de que vaya a cambiar mucho... ...pero la gente tampoco, la gente sigue, sigue en las calles... ...todos los días, ahora ya, a esta hora pues... ...la gente ya ha ido marchando, son las once pasadas... hora española, en Murcia... La gente lleva aquí desde las 8 de la tarde, que se ha ido concentrando. El concierto ha comenzado en torno a las nueve y media. A ver, Guillermo, a ver, ¿qué me cuenta Guillermo? Hola, Cecilio, mira, Cecilio es un fenómeno. No, esto no pasa nada, esto lo ve la gente que realmente... Estamos en directo, sin censura, a ver, ¿qué tienes que contar? Esto lo Bernabé no lo ve, Paco Bernabé no lo ve. El barrio no se vende y Murcia tampoco, porque somos el pueblo. O sea, con, con, con Murcia se han equivocado, porque aquí somos de cabezones... Éramos unos parguelas y se, han, y se van a hinchar. Eh, 274, que son ya nueve meses, eh. esto comenzó el 12 de septiembre. Estamos a 12 de junio. Do, es que nueve meses de protestas diarias. Y en junio también se han cumplido seis años de protestas semanales. Hay... Eh, poca broma. hay series de televisión que no tienen tantas temporadas. Eh. Pues mira, pues Paco Bernabé... esto es la puñetera realidad. ¿Qué le va a pasar a Paco Bernabé? Que no le sale ni para comprar un paquete de fortuna. Paco Bernabé, desde aquí te lo decimos, mira. mira enfoca para allá, Cecilio. A ver, allá, dime, mira. dime. Yo... Ahí está la pasarela. La pasarela, correcto, Guille. Si quieres salta, y si no salta, aquí no encontrarás. Mira, aquí Oye. estamos. Paco Bernabé, vas a acabar en Campos del Río visitando algo del río que es el centro penitenciario de campos del río una cárcel de máxima seguridad 14 módulos pues mira no tienes, que grado, ¿tienes 14 módulos para elegir te dejamos el que tú quieras porque a la unión creo ya de la que le hiciste no te van a dejar que vuelvas de su pueblo. La gente, sí, bueno, que se, bueno, pues. la gente que se conecta o que me dice a mí que, que es de la Unión... Sí, bueno. ...todavía no ha encontrado a alguien que me hable bien, pero que lo tiene que haber. Los ajos de elefante, esos que le llaman, buenísimo. Bueno, y Guille. Bernabé, dimisión. Pues como no bueno, ha está dimisión, Bernabé, paredón. Ya está fuera, ya está fuera. Y la Fiscalía le ha abierto diligencias por llamar traidor a, en este caso, al a, a actual presidente del Gobierno... Claro, es que, a ver, ir diciendo lo que te da la gana así porque sí, pues claro, se cree que el cortijo es cortijo suyo y al final, pues, antes o después tendrá que pagar algunas consecuencias, ¿no? La, yo, podéis entrar en su cuenta de Twitter, lo podéis escuchar a este hombre. Si digo que hace apología del odio, creo que no me equivoco. A ver, vamos a preguntarle al vecino, Pablo, si digo, si digo que el, el delegado de gobierno anterior todavía sí. funcione, hace. Habitualmente apologías del odio, me estoy equivocando, estoy exagerando. No, no, no, no, estaba afirmando, pero categórica, seguro, seguro, categóricamente. De que, hecho, que soy puesto, murciano y exagero. Eh. De hecho, le han puesto hoy, han admitido a trámite la denuncia de, de que llamó Bill Traidor al, al nuevo presidente de gobierno. Le llamó Bill Traidor. Bill Traidor. Bill Traidor. No, Bill también incluido. Y entonces han admitido a trámite la, la demanda. Total, que posiblemente reciba cordiales saludos de, de, de, de la administración. ¿eh? Es decir, el que la hace la paga. Eh, ambas frases con las que ha acabado Pablo son frases del mismo Francisco Bernabé. El que la hace la paga y saludos cordiales. ¿Eh? Bueno, estamos. Sí, sí, sí. ¿Quién me va a contar a mí, eh? Cuando, cuando, sí, sí. El lunes cuando la, la radio me quedé yo aquí, aunque bueno, me ayudaron mucha gente, eh, a hacer la maleta, todo, eh. ...que no veas el, el, el aparataje que, que tienes... ...Gabri, te estaban preguntando antes aquí... ...bueno, por supuesto, el, el exitazo es total, es, es lógico, no merecen menos... estaban preguntando si las canciones se pueden escuchar en Youtube... ...le he recordado que sí, que tiene un canal... ...que hace poco también publicaste una canción nueva... ...verdad, ahora dos semanas o así, no mucho más, ¿verdad?... ...te puedes encontrar por Gabri Guilla. ...y luego mencionaste que un componente del Grupo al, al Relente... ...tiene otro grupo de música... Sí, bueno, realmente está compuesto por, por varios grupos de música. ¿Varios grupos? Sí, ah, sí. Coméntalo. Hay un grupo que se llama El Barbero Loco, que lo lleva Antonio Ray, y hace música, pues, flamenco, fusión y eso. Y luego hay otro grupo que se llama Álvaro Noguera, que es solista, que hace algo más comercial, que tiene dos discos en el mercado, uno de ellos lo he sacado hace poco, se llama Destino. Este personaje... Álvaro, Álvaro un segundico, por favor, que te van a hacer... <risa> Él, pinta, él, pinta, me, me ha visto, toca eh, con nosotros la guitarra, pero también tiene su disco por, por su cuenta, se llama Destino <risa> y se puede comprar en el corte inglés. Correcto. Tiene meses el disco, o sea que es un discazo, la verdad que. Un éxito de, de disco. ¿Tiene también difusión en Spotify o en algún medio digital? Sí, está, ahora mismo está colgado en YouTube, y en Spotify también está, está toda mi música y todo está ahí. Para encontrarlo, nombre: Álvaro Noguera. Álvaro Noguera. Eh, luego esto hay que publicar varios tuits para que... ...con las direcciones todo bien claras, para darle difusión... ...porque la gente está preguntando... ...a cada rato, está alucinando... ...y los que no han preguntado es porque estaban inmersos... ...estaban inmersas la gente en todo el, el, el arte que tenéis... ...este Álvaro... ...una noche especial, para mí ha sido... ...uno de los mejores, bueno al principio la verdad es que estaba acojonado... ...estaba con las, pie, tiembla, con las piernas temblorosas y... ...porque he tocado por mi barrio, por mi gente y... Y a veces se pone uno más nervioso tocando delante de, de un familiar o algo así, que de gente desconocida. Entonces para mí ha sido un concierto al principio difícil, pero luego ha sido muy bonito, de los más emocionantes que he tenido en mi vida. Luego ¿Has cerrado lo, los ojos, has mirado a tu interior, has conectado con el exterior y, y, y lo has dado todo? Siempre, siempre. Soy muy de cerrar los ojos porque como soy vergonzoso, entonces es una manera de meterme dentro de mí y sacar lo que quiero. Bueno, Gabri, esto... Historia viva de esta revuelta de la huerta, ¿eh? la impronta que estás dejando sobre todo en la gente más joven, en los niños y las niñas, que luego la música es lo último que se olvida. Yo insisto que las personas con Alzheimer lo último que olvidan son las canciones de la infancia. Entonces tú cada vez que veas a un una niña por aquí cerca, sobre todo si tienen 6, 7, 8, 9 años, que es la edad que luego se recuerda mucho, ten en cuenta que su... tus canciones, tu música... Va, le, ...le va a quedar grabado de por vida, tenlo en cuenta. Ojalá, ojalá sería, fuera así, pero es verdad que, que uno hace las canciones... ...porque yo, porque me salen y tenía una deuda con esto, ¿no? Porque tenía ahí, he vivido aquí, he cruzado las vías, he, he vivido todo esto desde el principio... Y, ...y lo que me gusta hacer son canciones, y entonces tenía una deuda en hacer canciones. Bueno, Gabri, pues un abrazo y 274 días, nueve meses. Esto comenzó el 12 de septiembre, 12 de junio. Nueve meses de protestas diarias, seis años semanales. Hay series de televisión que no tienen tantas temporadas y tantos episodios. ¿eh? Y esto es la realidad, esto es la pura realidad. De luego, Todo, un, todo un, un, un elemento a seguir. Las protestas de las vías. Muchas gracias, Gabri. Un abrazo. Pues Gabriquilla, un artistazo. Aquí en las vías. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ir despidiendo. Aquí, Consejo de Ministras. ¿Eh? Francisca, María, Mari, Encarna, la Morena, aquí. Todas aquí en el Consejo de Ministras. Y Juan, está ahí también, Juan. ¿Qué? Ahí, eh, en el palco. Está ahí todo en, en, en el palco, ¿eh? En la zona presidencial. Sí, en la zona presidencial, sí, sí. Aquí claro, está el Congreso de las Diputadas. Claro, el Consejo de, de Ministras, lo llamo yo. Claro, sí, señor. Estas son las señoras ministras. Y vamos que los tienen gordos, ¿eh? Esta dice aquí estoy yo porque llega... Ah, ah, aquí no son no, ministros, no. Ahí son todas sí, ministras. No, el ministro Juan. No, yo no soy nada. Yo creo que me dejen vivir. Como, no, tú eres aquí el ministro Juan. ¿Eh? Aquí tenemos la ministra de la presidencia, que es la, la Morena. ¿Eh? La, la, la de deporte. La de deporte, Francisca. Francisca. Sí. ¿Sí? Aquí es cachondeo, es eh, total, prácticamente todos los días ¿Eh? ¿La, la de Sanidad quién es? Aquí, aquí la señora está a Gloria. Gloria, Gloria, la ministra de Sanidad Todas las noches aquí, sobre todo cuando vino el frío Antes estaba en, en, en otro rincón, pero a partir del frío se han juntado aquí a ver. Mira, qué valiente que es Mari cuando el micrófono está a dos metros Anda ya, <risa> qué valiente que es Mari. Venimos las primeras y nos vamos la última Y encima de todo la gente nos dice que nos han dicho que nos critican por estar aquí sentados y no saben que llevamos muchísimas horas aquí. Anda, anda, la gente. eh. Sí, estar aquí sentados que teníamos que estar en el corro? ¿Y qué más da que si yo me vengo aquí a descansar? Si yo estoy para estar en mi casa sentada. En sofá. No, ¿vale? vosotros tenéis aquí el asiento ya hecho, claro, aquí tenéis el escaño. ¿El escaño? Bueno, es que son nueve meses, ¿eh? Qué grandes administras, gracias, Decilio. Buenas noches, boludo. Bueno, es que imaginaos que es... ¿Qué me, ¿Qué me dice María? Esta mañana hemos estado allí en Cartagena, claro. No dejaron entrar a la gente a la Asamblea. No dejaron entrar. Y luego bajaron dos diputados. ...en este caso de Podemos... ...otros no, no bajaron cuando acabaron... ¿eh? ...y decían que... ...porque había gente que le estaba recriminando... ...que ya podían haber bajado... ...y decir oye que... ...el debate va a tardar más... ...en acabar... ...y por lo menos avisar ¿no?... ...y claro toda la gente que había afuera... ...soportando todo el solanero que había allí ¿no?... ...y entonces decían que... ...decían que es que su obligación... ...era estar allí escuchando... al presidente porque lo tenían que rebatir... ...y yo le dije le dije, en todas las ocasiones permanecéis todo el tiempo sentados ahí en la asamblea o de vez en cuando os vais. Dice, no, es mi obligación escuchar al presidente. Digo, al presidente lo puede escuchar después en una grabación. A los vecinos que están aquí no, porque se van. Y ya cambiaba la cara. Ahora, ahora eso sí, eran de, de Podemos y bajaron, por lo menos bajaron. Los demás no bajaron. Luego, posteriormente, sí que bajó Diego con esa. Eh, que, ...que se encontraba por allí y despesó y entonces estuvo hablando con Ana Jiménez y con otra vecina... ...y bueno, al final la gente le estaba despidiendo a todos a gritos de sinvergüenza... ...y dignidad, dignidad y no hay libertad de expresión porque enseguida la policía tomó allí posiciones... ...para que la gente pues... ¿eh? ...y hacía un sol maría terrible, es decir, allí no se podía estar, ¿sabes? ...no se podía estar... ...eh... Mont... El día 21, que, de el día 21 ah, que hay también asamblea que se se, que se deciden cosas importantes El día 21, eh, que se supone que, que vamos a ir un grupo de aquí, eh, que nos dejen por lo menos pasar dentro Vamos a ver, vamos a ver Mi hermano de vacaciones, Francisca Mi hermano de vacaciones, un día le voy a dejar la cámara de micrófono y me voy yo de vacaciones <risa> no, no, no, él está cuatro días de vacaciones, cuatro días. Está cerca de Alicante. Sí, sí, sí. ¿Eh? No, yo creo que no. Eh, Gabri viene por todas las cosas. Yo, ahora después, ahora después. Voy a ir desconectando, voy a ir descansando, que esta mañana alguna paliza que me he dado allí mostrando la... las protestas. ...en la asamblea de la Región de Murcia... ...venga, ya se nos va... ...aquí estamos también esperando a despedir a los músicos... ¿eh? ...siempre tradición... ...despedir a los músicos que luego... ...aunque no, no queremos que ahora... ...que ahora... ...vayan identificando a los músicos... ...como ya pasó en alguna ocasión... ...pero estamos aquí despidiendo a los músicos... ...acompañándolos... Buah, imaginaos todos los trastos, todos los bártulos, ¿eh? para montar esto... ...impresionante, esto, esto es un, una labor, un esfuerzo increíble... ...luego después de, de actuar, que, que Gabri y los demás tienen que estar también... ...bastante reventados, bastante agotados y aún así, pues, guardándolo todo bien... ...para que luego no venga la madre mía, que se pierde algo y... Y luego, cuando vas a montar otro bolo por ahí, echas en falta lo que hoy se queda en las vías. ¿no? Mañana, 13 de junio, mañana, 13 de junio, ya, por completo, los nueve meses, sí, solo. estado increíble, ¿eh? está increíble. Yo he de menos a mi hermano, porque esta música le gusta mucho. Tío, esta música. Hoy también se habría echado su buena risa aquí con Gabri y con Al Algelente, Álvaro Noguera, Antonio Ray. Pero está de vacaciones, no se puede tener todo, no se puede tener las vacaciones, ¿eh? las vacaciones y la música y el baile y todo, todo, todo no se puede tener. Saludos a Jesús ya le pondré esto ¿eh? Sí, sí, luego se lo pongo Luego cuando venga, a él le gusta Le gusta ver el, el, el periscope Entonces tomaré nota De qué momento es esto Y luego se lo pongo ¿Eh? Que me escuche, Jesús, estás de vacaciones Nosotros aquí en las vías, te has perdido el concierto, Jesús Te has perdido el concierto de Gabri Pero lo puedes ver Yo te dejaré la tableta O tú en tu tableta te conectas a YouTube y ves el concierto entero. Y lo escuchas. Ponte los auriculares para escucharlo con mejor calidad. Bueno, pues nos vamos a... Nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos. Estamos ya... Yo creo que se puede crear un grupo entero en Agongosa que sean lo último de las vías. ¿eh? Pero estamos aquí siempre lo, lo último de las vías. Sí, sí, sí. Lo último de las vías. Bueno. Oye, hoy ha sido... muy asentado Vamos a ver. Aquí junto a la monstruosa pasarela. No, sí. Esperemos que no nos atropelle. ¡Uy! Pues nos vamos a despedir, ¿eh? Aquí en este rincón, ya icónico de, de esta lucha, frente a, al Dionis, junto a la pintura. <ríe> ¡Fins de más! ¡Fins de más, gente! ¡Venga! ¡Jesús de vacaciones! ¡De vacaciones! Sí, cuatro días Deu Deu Bueno, la gente que se, nos, que se nos despide Y aquí a Grito Pelado Bueno, bueno Estamos viendo lo que todavía se puede hacer Que es cruzar la vía ¿eh? Todavía no hay muro Y ya veremos a ver Cómo, cómo va esto Ya veremos a ver Hoy, lo he publicado también en la, en la, en la página de, de Facebook, hoy me he dado cuenta que el primer día estaba aquí. No lo sabía, muchas veces me lo había preguntado, y eh, muchas veces también lo he negado, decía que había venido ya a partir de quizás el sexto, séptimo o noveno día. Pero no, porque he encontrado fotografías en Twitter, con tuit de fotografías que hice yo, y no salgo, pero sé que las hice yo. Con comentarios míos, y era el 12 de septiembre. Era el 12 de septiembre. Primer día. Primer día después de la acampada, ¿eh? Estamos a 12 de junio. Todos los días. Me las vías. Y luego la, la gente que llevaba... Bueno, ni... fin de más. fins de mà <ríe> Aquí en Murcia allá. Todo el mundo. fin de mà Con la gente murciana. Por supuesto, pero Fins de más. Y bueno, sobre todo la gente que llevaba seis años todos los martes, ¿eh? seis años todos los martes de protestas ¿eh? y desde el martes 12 de septiembre todos los días porque no queremos muro. Y esto, pues, bueno, como decía, no que en aquel momento. Pues éramos un grupo de gente era, era como, como quien mira al firmamento y solo ve puntos y luego cuando te aprendes las constelaciones sientes que allá donde, donde viajes siempre estás en tu tierra el momento en el que miras el firmamento y identificas todas las estrellas gran parte de, la, de las estrellas científicas las constelaciones aquí al final ha sucedido eso al principio éramos personas individuales y luego pues hemos identificado a muchas familias todas esas constelaciones que forman este firmamento que, que se puede ver cada noche aquí en Murcia y que se puede ver en Periscope, Facebook, YouTube y en un futuro en más lugares ¿eh? porque lo iremos publicando incluso los vídeos anteriores en muchos lugares para que esto quede constancia ¿no? y que la gente además se, puede, se pueda ver. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, niñas como Paula que tienen tres años han pasado casi un tercio de su vida en, en las vías, han crecido aquí, ¿Eh? un tercio de su vida. Un tercio de su vida que luego no recordarán, pero un tercio de su vida. Luego hay otras personas donde han pasado la mayor parte de, de su vida que recordarán, porque a partir de los seis años es más habitual recordar todos los momentos y luego esto que no lo olvida, ¿no? El venir aquí, por ejemplo, Mónica, que viene con su hermana Alexia, su padre Marco, su madre Ilu, la abuela Nieves, el abuelo Paco, vienen aquí con la familia, hacen aquí sus, sus, sus amigas. Y esto, pues, Mónica, por ejemplo, le va a quedar en su impronta para el resto de su vida. ¿no? O Claudia, con su familia, también. Tenía 10 para 11, si no ya 11. Con Rafaela, Ángeles, primo Enrique, tío Enrique, Lola... ...su tía, la morena... ...su abuela, la morena... ...bueno, pues que somos una familia... ...una gran familia, formada por muchas familias... ...nos vamos a ir... ...a descansar... ...y tú también deberías hacerlo... ...porque mañana nos vemos en las vías... ...todos los días... ...nos vemos en las vías... ...todos los días... Nos vemos en la VEAS. Antes de irnos, ayer creo que no lo mencioné. Buscar en internet Arra y Hanal. Lo tengo puesto también en un tuit. O podéis buscar Ciudad Deportiva La Academia. Ciudad Deportiva La Academia. O podéis buscar Ciudad Deportiva Málaga. Están arrasando un 20%. ...si recuerdo bien... ...del paraje natural... ...natural a regional... ...para construir una ciudad deportiva... ...para el Málaga Club de Fútbol... ...el fútbol y el negocio... ...antes que la naturaleza... ...así no... ...desde Murcia, desde las vías... ...denunciamos también eso... ...y apoyamos a toda la gente... ...que está ahí denunciándolo... Este, ...estos días están denunciando... ...que también se están acelerando las obras para acabar de, de construir e, esos campos de fútbol las injusticias son muchas muchas más de las que podemos abarcar pero al menos sí que le podemos dedicar un mínimo de, de atención lo que no puede ser es que le dediquemos más atención a los anuncios de Danoneo de Coca-Cola que, que a luchas sociales como, como esta. Yo comprendo que los anuncios vienen a nosotros y esto no tanto, esto hay que ir a buscarlos. Pero algo habrá que hacer para que los, esos anuncios no vengan a nosotros y para que nosotros sí que busquemos qué luchas est está habiendo en España y en otros países. Independientemente del lugar que sea. Independientemente del lugar que sea. Entonces, bueno, menciono esta lucha, pero, pero hay muchas más, Y ¿eh? aquí la vamos a ir denunciando. Si conoces de, un, de, un, de una lucha social y quieres que aquí, en Radio Vías, los lunes, en el podcast que se emite en directo desde las vías, hagamos mención, puedes enviar un mensaje de audio al 644-060-570. 644 060, 570, 644 060 570 Puedes seguir a Vías en Facebook, en Twitter En Instagram Y aquí vamos a hacer Mención de todas las injusticias que hay pues Para que vayamos tomando conciencia Para expandir nuestra conciencia Pues una abrazada A Tutón Loli, Marcos, Maribel José Antonio, Fina y bueno antes está ahí también Sergio, Nuria, Inma y es que me dejo personas porque es que son muchísimas las personas que están ahí y estuve estudiando en Periscope en Facebook también antes estuve mencionando unas cuantas porque llega un momento que a veces es más seguido esto en Facebook que en Periscope pero bueno lo importante es llegar lo importante es sentir que la gente Lucha, que la gente no está acomodada, que hay momentos para todo, hay personas para todo, pero que esto existe. Lo que no se comparte no existe, lo que se comparte un poco comienza, comienza a existir. Hay que compartirlo de forma cansina. Tenemos que ser los yastel de las luchas sociales, casi, ¿eh? casi, ¿eh? que esta gente te, te, te despierta de las fiestas. Un día me llamaron por teléfono y cuando me dijeron la compañía que era, le dije, no, yo por dignidad no, no contaré con vosotros, no, eh, jamás. O sea, jamás contaré con vosotros. Además patrocináis programas de televisión bastante basura. Saludos a la compañía, esta. A veces haciendo amigos, bueno. Es lo que tiene no esperar cosa alguna de, de esta gente ni de nadie aquí hacemos las cosas por pura solidaridad por pura solidaridad Quien no sepa lo que es pues le costará comprenderlo es lógico si no sabes japonés te cuesta comprenderlo vale un beso un abrazo de más petons hasta mañana